Oye, pues eh, aprovecho que estoy preparando, se está subiendo un vídeo del diploma en de permacultura y estoy preparando el directo que hago hoy sobre aceleradores del compost y vamos a hacer el, el tour por el huerto, vamos a hacerlo como, como hemos hecho los otros. Este invierno la verdad ha sido un desastre porque, bueno, la herida en la mano, ahora la otra mano también estoy de baja, en fin, no puedo manipularla bien, tengo frutas para... Para quitar las malas hierbas, así es la vida, me lo tomo con calma. Este bancal es el que tuvo calabacines el año pasado, en los vídeos del año pasado los veíais. Después a continuación ha tenido eh, habas de la variedad eh, agua dulce, muy bien, muy bien han ido. Y ahora pues aquí veis que hay acelgas y cebollas. Y este mismo bancal es el que habíamos hecho el vídeo de la falsa siembra. Entonces en este otro que había habido los, los pimientos y que ahora estaba muy desfasado el el guisante de la variedad rondó fue bien el tema de encaramarse por los pimientos no los arranqué los dejé que se secaran la verdad no fue mal pero el tema de las hierbas se me descontroló con el tema de, de las bajas eh, bueno por el tema de tener los pulgares inhábiles y aquí que había salido tanto rumex crispus indicador de que había bloqueo del potasio eh, bueno eh, acoché abundantemente ya he retirado el acolchado he puesto eh, Lechuga, recuerda que, el, que la lechuga no, tiene, no afecta demasiado la, a, lo, a la rotación de cultivos, a no ser que hagas bancales y que hagas una cosa muy intensiva. Yo planto 10 lechugas cada semana y andando. Y ahí veis que hay algo de caléndula, hay algo de tajetes y ha quedado una, una, una ¿cómo se llama esto? Una celga de las que había habido muy al principio. Aquí hubo nabos en un primer momento, después hubo las acelgas. Eh, bueno, ahora van a ir los calabacines. Fíjate, no repetimos, ni tipo de cultivo ni eh, familia. Bueno, aquí la, las habas de la variedad Reina Mora. Me encanta esta variedad, muy fan de esta variedad. Y aquí está en proceso, ves que con palos he marcado, a cada extremo de cada palo eh, he puesto maíz. Y aquí voy a hacer lo que ahora en YouTube se conoce como asociación precolombina vale a ver esto de no sé en galicia yo lo había visto el eh, encaramar las judías de mata alta por el maíz pero bueno se le añade la calabaza varias cosas a decir sobre esto Uh, si es la primera vez que lo vas a hacer. En los vídeos que yo he visto al respecto no lo explican. Yo lo explicaré aquí, pero probablemente yo lo haya ya lo hayan explicado en otros canales. Pero bueno, eh, es lo que hay. Y aquí pues estoy limpiando con, con la mano izquierda y al ritmo que puedo, porque todavía no tengo el pulgar al 100%. La mano derecha la tengo fatal, de hecho con dificultades estoy sujetando el, el móvil. Aquí hay ajos y el resto, bueno, aquí es donde había habido coles, col de Bruselas... A cola loma, todo esto, la cola loma aún debería estar aquí, pero las ocas digamos que hicieron su contribución en la, en la rotación. De ahí que bueno, he tenido que revisar el, el pastor eléctrico, buenas vallas hacen buenos vecinos. Aquí que había habido puerros y en un primer momento antes hubo, ¿qué había habido antes de los puerros? ¿Berenjenas? No, aquí no hubo las berenjenas. Ah, sí, los, los, eh, los pepinos. Aquí van a ver ahora las, las judías tiernas, ¿vale? Hay que quitar las malas hierbas, pero el suelo está, está fabuloso y después de las judías tiernas, leguminosa va a quedar muy, muy bien. Aquí he puesto una, algunas de las, de las fresas que me, que me regaló Jordi Puigtió de la Floresta de la Muga, gran permocutor y las he puesto con el perejil el perejil este año va a estar aquí en otro punto que todavía no he decidido y este, este, este bancal loco donde había habido tomates eh, ya veis que entre el viento, vientos fuertes que hubo, el frío que ha habido este año, estos guisantes deberían estar, vamos, deberían estar a, a la altura de la, de la de la oca bueno, no tengo un buen sitio para hacer un, un canal de Youtube de huerto en invierno Servirá para inspirar a gente que, no, que tampoco tiene el mejor sitio del mundo. Esto que veis aquí es caléndula, pero esta caléndula es la, la, la auténtica. Es decir, no, de hecho no. Esta es la, la silvestre, por decirlo de algún modo, ¿vale? Suelo desequilibrado. La dejo aquí porque quiero hacer un vídeo y, y está fantástica, me encanta. Y va a traer polinizadores. Eh, veis aquí que hay lechugas. Estas lechugas me las han pasado el proyecto Milfuyas y SAC. Esta es propia de sal, es típica catalana, de aquí, de esta zona de Girona. Le llaman eh, cola de golondrina. Y veis que aquí he puesto la, ya he puesto los pepinos, porque voy a aprovechar eh, después de, la, de, las, de los guisantes, vaya como vaya la cosa, y voy a poner los, los pepinos. Déjame a ver si puedo coger esto aquí, que se agarra un poco. Vale, bueno, estoy con el café... Uh, Sabéis que la gente que se suscribe al canal, si el canal te parecen los contenidos que están bien, te inspiran, te sirven de ayuda por menos del precio de un café, pues eh, gasto mucho café para hacer cada vídeo. Aquí veis el... te puedes suscribir al canal, aquí abajo, en el botón de aquí abajo. Esto que veis aquí estoy iniciando un nuevo, un nuevo bancal. Veis que aquí la pendiente es más pronunciada y utilizo la misma técnica, ahora veréis cómo ha quedado con compost que hice así, de hacer el, el cultivo en bancal. En este caso no me voy a dedicar a quitar aquí toda la, toda la zarza, la, todo lo que hay. Lo que voy a hacer sencillamente es ir aportando aquí la materia orgánica que vaya quitando en otros sitios y, y dentro de un año el bancal, la tierra aquí va a estar fabulosa para poner tomates o lo que se tercie. Este bancal es el que tuvo el año pasado tomates eh, y calabazas, y eh, aquí puse todo el residuo de tomate que estaba enfermo de mildío. Y ya está. Mm, aquí va a ir el tomate este año. Estoy pensando si ir ya a saco y hacerlo reptante, porque quiero, bueno, quiero hacer la prueba y compartirla con vosotros, contigo... Eh, a ver si es cierto esto de que hay que eliminar con kriptonita uh, o con materiales radiactivos la, los restos de tomate con mildiu. A ver si es que el compostaje realmente funciona y, y transforma todo. Y el mildío aparece por estar dan las condiciones, porque aparece, no porque lo hayas puesto en el compostador. Esto aquí ha habido el eh, hubo compost aquí también, el compost de montón. Quedan algunos ajos que ya no aprovechamos como ajo tierno. Los voy a quitar, seguramente los voy a poner un cocido con lenteja, no, no van a estar a punto, pero no son ajos tiernos ahora, ni son ajos hechos, pero darán sabor igual. Y aquí van a ir tomates. Y aquí veis, he retirado ya, se ve claramente ¿eh? dónde estaban las, las balas de paja, que ahora están ahí al fondo, y se ve claramente cómo ha quedado. Esto es el compost que era más viejo, ahí hacia la mitad está el que lleva menos tiempo y al final pues el, la materia orgánica que he ido aportando esta semana pasada. Entonces aquí hay compost de los tres tipos, y de aquí voy a hacer el vídeo para, para saber cómo, si el compost está hecho o no. Y bueno, este, este bancal que tenía como indicador, como bioindicador, la soja, la soja china, la soja borde, eh, puse avena pero como que tengo así las manos, no pude retirar la avena, como, como abono verde, no la pude retirar antes de que, de que hiciera semilla. Mi hermano se había comprometido a ayudarme, pero tiene su propio huerto y tiene mucho trabajo ahora también, es lo normal, entonces así ha quedado. Por cierto, vamos a hacer un tour también en su huerto, que también es Mandala, está al lado de aquí, vais a ver las diferencias entre, entre un huerto y otro con, con solo un kilómetro de distancia y diferencia, y cómo, cómo el microclima afecta. Y no hay mucho más que explicar. Uh, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.